Hola sabio gato de Bombay. Hola Martin, ¿Qué tal, ¿todo bien? Pues verás. El otro día, con mi monopatín espaciotemporal, viajé a la dimensión en la que tenía de amigas a Vivisina y Budgeadina. Me extrañó la forma en la que vivían, que me dijeron que se consideraban anarquistas relacionales. La cosa es que Vivisina se relaciona sexualmente con tantos hombres y mujeres como quiere, sin esconderlo a ninguno de ellos. A veces, le pasa que tiene sentimientos románticos o de amistad hacia una pareja sexual, ya sea de mayor o menor intensidad. Vivisina vive con su compañera Budgedina, con la que no está involucrada ni romántica ni sexualmente, y pasa tanto tiempo o más con ella que con sus compañeros sexuales. Vivisina y Budjedina tienen la intención de seguir viviendo juntas indefinidamente, siempre que las haga felices. Además, tienen planes de criar un bebé juntas. Ellas comparten intimidad física, se abrazan, se cogen de la mano, también a veces duermen juntas. Tienen confianza la una en la otra, y se dan apoyo emocional, se ayudan y acompañan en momentos difíciles. Pero tampoco son la única persona con la que comparten ese grado de intimidad emocional. Me dijeron que viven de esta forma tras leerlo en un libro. El escritor es Albert Casals. Un chico en silla de ruedas que vive viajando por el mundo sin usar dinero, el cual dice que esa forma es la manera en la que él vive las relaciones, explorando así todo el potencial y libertad del amor. Pero eso de la anarquía relacional… no lo comprendo mucho, la verdad, sabio gato de Bombay. Tú que tienes grandes conocimientos en todos los temas y materias, ¿pero puedes explicar? Claro, pues te lo explico según Albert expone en su libro. El amor romántico es un tema sensible y conflictivo en nuestra cultura, en el cual Albert opina que se ejerce una opresión e imposición en contra de la libertad y la diversidad. Se distingue el amor romántico al resto. Como ejemplo, cuando se tiene un amigo, se puede hacer un segundo amigo y ser amigo los tres. Cuando se tiene un hijo, se puede tener un segundo hijo y se les quiere a los dos sin dejar el primero de lado. Pero en nuestra sociedad… No entiende el trasladar esta manera de amar al amor romántico, las relaciones afectivo-sexuales. En nuestra cultura occidental pasamos por un proceso social y cultural e histórico de adoctrinamiento que nos inculca una manera determinada de concebir las relaciones. La cuestión es que tú naces aquí y esta sociedad te da una serie de ideas que ya vienen eh, dadas como, no como una opción, sino como la verdad. Albert también explica que este amor romántico tiene una serie de mitos. Primero, sin importar los problemas que haya, los obstáculos o falta de comunicación, el amor romántico es suficiente para superar esto. Segundo, solo existe un único amor verdadero, predestinado y eterno, la media naranja, irreemplazable destinada a llenar el vacío de nuestro interior y librarnos para siempre de la soledad. Tercero, el amor romántico es posesión y exclusividad, que los celos son una muestra de amor, y que el amor romántico de verdad se basa en una fusión y entrega absoluta hacia la otra persona. El destino perfecto de esta expresión es el matrimonio. Albert piensa que con esta mentalidad limitamos todas las posibilidades y opciones en una relación, en un molde e ideal de relación prefabricada que juzga lo que es aceptable y deseable. El problema es que con este ideal hace que todo siga como está, inamovible, el modelo reproductivo hombre-mujer, modelo hegemónico que es un dúo egoísta, mientras las otras posibilidades y opciones son condenadas. A lo largo de la historia y presente, siempre han existido sociedades que entienden el amor romántico de manera totalmente distinta, sin exclusividad ni posesión como los pueblos Kanak, de Nueva Calcedonia, los Masai y los Irwe, de África Central, los serpa de los Himalayas, los esquimales Inuit, y la mayor parte de las culturas del Tíbet y el Amazonas. Con diferentes matices, las relaciones afectivo-sexuales no han sido nunca monógamas. Albert Casals Albert cree en la anarquía relacional, que es librarse de regirse por un modelo y dejar que cada forma de relación y amor posibles no tenga ningún tipo de restricción, sin normas. Él aboga por no definir las relaciones por categorías, expresar el amor en función de la situación y el momento concreto. Ya veo, sabio gato de Bombay. Entonces, ¿la anarquía relacional esta trata de enamorarte de cualquiera y tener sexo con cualquiera? Pero sin decir que es tu pareja o amiga con derecho a roce, el poliamor o algo así, ¿no? no es poliamor. La definición surge de la propia definición del anarquismo, pero llevada a las relaciones afectivas, de comunidad autogestionada y autorregulada sin jerarquías. Elimina las etiquetas de si es tu pareja o solo una amiga. Es decir, que puede ser monogamia o poliamor, todo si viene de una autogestión, no de una autoridad o molde. No pone etiquetas, se opone a las clasificaciones, a las categorías, simplemente no se denomina. Pues entonces, gato de Bombay, ¿me hago anarquista y me voy a vivir en una especie de comuna hippie? Martín, simplemente quédate con lo que te sirva para tu vida personal, y no te pierdas en definiciones. El conocimiento nos hace más libres. Por eso es bueno conocer más posibilidades, aunque no sea la opción que a ti te valga. Vive la vida como más sentido tenga y más feliz te hago. He encontrado un libro en concreto que te explica en detalle sobre la anarquía relacional. Te lo dejo arriba en las tarjetas de YouTube. Todas las dudas que tengas sobre las relaciones y demás, puedes preguntarme que te lo explicaré. Gracias, sabio gato de Bombay. ¡Queda todo claro! Pues eh, voy a terminar recomendando que se suscriba a la gente al canal de YouTube y le dé a la campana para estar al tanto de los nuevos capítulos. Y ya nos vemos a la vuelta de mi próxima aventura en Dimensiones Alternativas. Hasta luego, Martín someone else and wanting someone else to be free and to explore possibilities. So anyone that I love, I want them to fall in love with other people as well. I want them to live life as fully as they can, right? Why would I want to limit or constrain them to only loving me or something?